Cuando se toma Malvina, eh, hubo toda una algarabía en el pueblo argentino que hasta días antes habían estado golpeándolos en Plaza de Mayo y porque estaban planificando una huelga general en ese momento y para, a, a la dictadura militar le querían hacer un paro general y lo estaban apaleando en plaza, de, en plaza de Mayo, y tres días después eh, se toma Malvina y sale, se llena la plaza. O sea que eso te da la pauta de que Malvina es un sentimiento nacional que trasciende cualquier gobierno, o sea, eh, de, democrático o, o cualquier dicta, dictadura. Es un sentimiento. Por ahí. Eh, la guerra eh, Digamos yo No es que sea partidario de la guerra sí, Creo que la guerra fue un episodio De muchos reclamos Históricos Que lleva adelante la Argentina